Hola amigos del canal, ya no juego más. Hoy vamos a jugar otro juego. El Faro. Parece que es otra historia de terror en blanco y negro. Uf, buen sonido cómo empieza. Vamos a ver de qué trata, porque no tengo ni idea. Espero que no nos dé mucho susto. Uh. ¡Hostia! Parece como, como si fuese Un TV o un O oh. okay. qué tal okay. Hay zoom Pero no puedo hacer nada Use Vale, vale Pero voy a mirar primero ¡Hostia! Parece como uno de estos oh, No sé cómo, cómo explicarlo Pero... ambientado chulísimo a ver por lo pronto nada más que, que que ver cómo empieza pues ya ya da un poquito de de yuyo así que como no vemos así a lo lejos parece que estamos inmersos en una niebla es una mezcla muy extraña, pero, pero está muy bien. Vamos a ver por aquí. A ver, aquí hay una pasarela. Pues, lago de Eligoland. Pero, madre que los barriles, pajarraco que había ahí. Ahí, estos barriles flotando. Y un cubo, una caja. A ver. Aquí tenemos un árbol. Pero no podemos pasar, ¿vale? El juego nos va obligando a ir por donde él quiere. Vale, estupendo. Eh, una window. Es que ya voy aprendiendo inglés. Yet yeah, very well. Mira, una seta. O unas bolas de golf. ¿Qué coño es esto? O huevos. De pájaro. Porque los míos se habrán caído por ahí A ver, vamos a entrar por la puerta Uf. Uf. ¿Por qué se oye eso? Aquí hay sillas amontonadas Se oye como truenos ¿Qué es por dónde? coño eso? Dios Qué susto Una puerta cerrándose Pero claro, en estos juegos cuando te metes Pues Está tocando las narices Hay que usar una caja tengo que es la puerta ¿Y por qué sale por aquí? Otra luz Pero no la puedo usar Otra luz. Vámonos. Vámonos de aquí. Que si esto fuera de... Eh... Ah, nada. Y el faro. ¿Y esto? La forma esta me ha parecido ahí un cuerpo. Anda, dos caminos. Bueno, este está cerrado. Uf. Los que mal rato se pasa, oye Adiós, se acabó el puente No puedo usar nada para saltar Para atrás ¡Ey! Un bicho Una araña o algo Ya me he perdido. Estoy en el bosque. ¿Yo dónde estaba antes? No. Pero ¿para dónde voy yo ahora? Yo me he asustado yo solo. ¿Qué es esto? las hojas del árbol la madre que lo parió con las hojas del árbol me da un susto vamos a seguir los claros Yo antes lo digo antes se ta... Ah, no mira por aquí no venía esto no estaba las barras de protección estas no estaban es de protección Seguro. Mira florecita. ¡Ya! Desde luego, el que o le guste estos juegos como a mí, ponerse los, los cascos, los auriculares, es un pecado porque... Oh, ¡Qué pasada! Una escalera. Dios viviente más tétrico. Tret, tret, tret. Sí, okay. Más tétrico. Un banco. Okay. Seguro que nos sentamos y nos cobra comisión. No te jodes. Aquí no hay nada. Yo qué sé, yo no he visto nada. ¡Ey, sí! Una puerta. Oye, pajarillo cómo se van a dar pajarracos con la niebla que hay es por quitarme el miedo pero uy uy que hay escalera ahí ¿eh? es por quitarme el miedo como de... puerta cerrada pero voy a ir valorando los gráficos eh, no está mal, pero la niebla, o sea, ese efecto de niebla, aparte que no te hace ver bien del todo, consigue un efecto así un poco raro, ¿no? El que sea en blanco y negro no importa, pero... Pero justo, esto es para quitarme el susto. Una cama. Esto yo para usar una cama. Hombre, la llave. Ay, qué musiquilla. Ahora ves la puerta de antes. Vale, es muy intuitivo el juego. Eso sí. Te va guiando, es muy intuitivo. ¿Quién hay ahí andando? Anda. Pero no podemos hacer nada. A ver si vemos algo. Se ha roto como un cristal. Ahí vemos el bosque. Una risa. A mí no me da ninguna risa. Además. No sé el objetivo de juego, no lo he leído Me lo he jugado a pelo Pero esto hasta donde llega ¿que es un faro o, o la torre y fe? ¿Qué hay ahí? No Es un efecto óptico, menos más Las cajas nos bloquean hostia hostia que esto huele ya a susto, esto va a golear que el programador se lo está currando para que nos pegue un susto. ¿Esto qué es? Es que no lo veo, un barril. Ah, no, sí. ¡Otra llave! ¡Llave! ¡Oh, oh! Una escalera hacia arriba. Estoy en el faro. Arriba, pero no tengo por dónde salir. ¿Y la llave para qué? que hacen las cosas flotando la madre se acabó bueno me he quedado a media bueno vamos a valorar el juego ah, está súper ambientado da una sensación tremenda de, de, de angustia, es divertido, pero falla en el final, yo lo hubiera valorado con un 7 o un 8, pero nada más que el final, que es un pequeño susto ahí como un bicho que viene, una sombra, lo bajo a 5, o sea, yo lo valoro, 5 Sobre 10 Y es una pena Porque un juegazo tan bueno también ambientado Lo tire todo al final Por un final tan Tan tan simple Es una auténtica pena Pero bueno, para eso está el canal Lo hemos probado, he pasado un mal rato Y nada Recordarles que hay más juegos en el canal Ah, y no olviden De suscribirse Darle like Si os ha gustado y, y seguiré subiendo vídeos de este tipo Sin más, me despido Chao y hasta la próxima